En este video vamos a asignarle a las páginas del documento las páginas maestras que ya creamos anteriormente. Para eso, haré primero un zoom menos, vamos a posicionarnos, fíjense cómo se selecciona con un rectángulo rojo la página en la que estoy, vamos a posicionarnos en la primera página, vamos a ir al menú página, administrar propiedades de página, y entonces en este cuadro de diálogo, aparte de poder volver a modificar algunos parámetros, nos permite en otras configuraciones elegir la página maestra que queramos aplicarle. En este caso, según el ejemplo que estamos replicando, nos corresponde página de tres columnas derecha. Aceptar. Bien, de igual forma podríamos hacer con esta... Y así, una por una, podríamos hacerlo en este caso, en esta izquierda, en este documento. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo así porque este documento tiene solamente 8 páginas. Entonces, no sería mucho trabajo hacer página por página con esta, esta forma que les acabo de explicar. Pero si estuviéramos haciendo una maqueta de, por ejemplo, unas 100 o 200 páginas, esto ya sería un poco más engorroso y demasiado trabajoso. Entonces, para eso, vamos a ver una segunda opción, que es aplicarle a rango, a un rango de páginas, una página maestra. Vamos de vuelta a página. Vamos a, a seleccionar esta otra opción, aplicar página maestra. Y este, este cuadro de diálogo ya nos permite, bueno, si bien podemos hacerlo también de forma individual, como por ejemplo aplicar a página actual, nos permite hacer una combinación de elección que eh, nos va a permitir abarcar un número mayor de páginas. Por ejemplo, en este caso vamos a elegir páginas impares, porque eh, quiero empezar a aplicarle desde la página 3, y voy a seleccionar dentro del rango de 3 a 7, porque si dejo la 8, eh, página 8 se va a aplicar esa página maestra, y el documento nos muestra que tiene una página maestra de 3 columnas y no de 2. Entonces, vamos a elegir por eso este rango. Vamos a elegir página maestra, dos columnas, derecha. Aceptar. Y así queda aplicado. De igual forma, tendríamos que hacer para aplicarle, en este otro caso, podemos hacerlo como el primer método individualmente o eligiendo un, ra un rango de un número de página. Otra cosita que, que les quería mencionar es que, las capas nos van a permitir o van a ser válidas en realidad tanto para administrar las páginas maestras como las páginas de aplicación del documento que es donde estamos ahora. Fíjense que esta de modulación, esta capa de modulación que la hemos construido en las páginas maestras también desde las páginas del documento la puedo apagar y desaparece lo que eh, en ella está construido. Bien, entonces ahora nos queda terminar de aplicar las páginas maestras en el resto del, de las páginas que no, no hicimos.